Las opiniones, las opiniones Hoy vamos a hablar de las opiniones Oye, yo voy a dar mi opinión Así es, a todos nos gusta opinar Pero, ¿qué es una opinión? En corto, en corto es lo que pensamos de algo o alguien En largo ¡Algo pasó! ¡Ah! Voy a dar mi opinión Uh, uh, uh, uh. Mi opinión Mi opinión Oye, oye Oye Mi opinión ¿Y quién te preguntó tu opinión? ¿Y quién te preguntó tu opinión acerca de mi opinión? ¡Qué bonitas son las opiniones pero en esta época, pues nadie soporta nada, la gente no soporta la opinión o como piensan las otras personas Todos se enojan, todos se enojan, ¿pero por qué? ¿Por qué se enojan? Eso es solo una opinión, no hay por qué enojarse, ignora la opinión, así de fácil Es como si alguien se enojara con nuestras opiniones A mí me encanta mi chocolate Ajá, En mi opinión, tu chocolate sabe a caca En mi chocolate ¡Nadie se mete con mi chocolate! Te vas a comer mi chocolate No, no, no, no Todo está mal, todo está mal Vamos a dividir las opiniones en dos En constructiva y en destructiva Y esas dos las vamos a dividir en positiva y negativa Fácil una opinión constructiva positiva es cuando estás de acuerdo con alguien ¡Así de fácil! Es solo algo positivo Oye, mira, yo hice este dibujo bien bonito Oye, pero qué bonito Pero a veces puede ser mala, pues no ayuda a mejorar a la persona, en ciertos casos Mira, yo hice este dibujo bien bonito Oye, pero qué bonito ¿Pero qué te pasa? ¡Mi ¡Si es bien bonito! ¡Sí! Muy bonito! Muy bonito, ¿Sí muy está, ¡Está muy bonito! bonito. Está, ¡Está muy bonito! bonito. Me que... bonito, bonito ¡Está muy bonito! ¡Mi muy bonito! ¡Toma! ¡Mi está muy bonito! La opinión a veces puede entrar en la crítica Pero estamos hablando de opinión Así que pues... Una opinión constructiva negativa Es cuando estás en desacuerdo con la otra persona Y por lo general esta tiene muchos problemas Solo porque hay gente que no les gusta que les digan que no ¡Ja, <risa> ja! ¡Hago contenido para mi canal, para mi sitio, mis videos, mis dibujos, mis cómics! ¡Todo! ¡Va a subirlo! ¡Ahí está! Ah, discúlpame, este episodio no me gustó. ¿Por qué no te gustó? Ah, no sé, es que. Ay, no, no me gustó! <risa> ¿Por qué no te gusta? La gente a veces debe de aceptar opiniones negativas. Puede ayudarnos a mejorar o tal vez hacernos saber que algo está mal. Pero si te vas a andar enojando que te digan cosas negativas, pues sabes de tener un carácter tan débil. Pienso que no deberías de decir eso. Eh. ¡Ah! Tu trabajo no es el mejor. Eh. ¡Oh! No estoy embarazada. Eh. ¡Ah! No tengo coquito. Eh. ¿Tú te crees fuertecito, guachín ¡Pero yo soy más fuerte! ¡Ah! ¡Deténgase! No es necesario enojarse por algo negativo En vez de eso, ocúpelo para mejorar, para ser mejor <risa> choco, choco, eh, Siento que lo estás haciendo mal, ¿por qué no intentas del otro lado? ¡Muchas gracias, hermano! ¡Ahora puedo hacerlo mejor! ¡Eh, a la verga! Oh, mis opiniones sirvieron de algo. En mi opinión, tú estás haciendo algo mal. <risa> ah, ¡Ahí está! ¡Perfecto! A veces que no hay un acuerdo de opiniones, y está bien. Eso es normal. La manera en que pensamos y opinamos es la que nos describe como personas. No es necesario enojarse Pero ahora, lo bueno, el terror Vámonos al mundo del horror Donde la gente destruye con tal de tener razón La opinión destructiva Esta opinión tiene una meta Tener la razón Por medio de lastimar, no tolerar y enojarse Lastimar para tener razón no se puede hablar. No se puede. tan mal. No pues... No me gusta ese niño de ahí. No, no me gusta. Te odio. Te odio. ¡Aaah! Es el peor... ¡Bue! Estas la vamos a tomar de manera diferente. Ya que nos... Uh, ya que nos enfocaremos en la intención, mente y qué clase de caca tienen en la cabeza. La opinión destructiva negativa Es cuando Es cuando la persona no decide tolerar ciertas cosas Por lo general esta va en cosas obviamente negativas O sea, que lastiman a la gente Pues mira, yo me compré un helado de vainilla Oh, y ya me compré un helado de chocolate <risa> <risa> ¿Por qué tienes un helado de chocolate? Eh, eh, eh, tranquilo hermano, tranquilo Sí, sí, tranquilo. Solo me gusta. ¡No! Uh, no. Oye, pero que estás mal, basura. ¿Qué te pasa? ¿Lo vas a defender? ¿Lo vas a defender? ¡Toda! Oh. Uh. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Tiene que lastimar a la gente. ¿Pero por qué? Por lo general esta está relacionada con la no tolerancia, el silencio, ciertos políticos y el control Esta gente lo primero que hace es atacar y tratan de hacer daño Básicamente sus opiniones tienen que ser ignoradas Odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio. Oh, No, espera, espérate, no Que alguien me haga caso, necesito que alguien me haga caso ¡Cállate! ¡Ajá! Pero no se confundan. Una persona puede tener una opinión negativa en todo. Pero es diferente solo tenerla a tratar de tener razón con ser agresivo. Lo cual nos lleva a la peor de las opiniones. ¡Eh! La que todos odian. Opinión destructiva positiva. ¡Eh! <risa> Estas opiniones tienen un fin bueno para todos. El problema. Es la gente que lo dice. Tienes que estar 100% de acuerdo con ellos. Y no se puede. ¡No se puede! Yo digo que ese muchachito allá, ese, ese, ese muchito, puede hacer lo que le guste. Oh, claro, claro, claro. Bueno, depende. Depende de. La mayoría están de acuerdo en su meta: no tratar mal a la gente, tratar mal a otras ciertas personas, cosas así. Pero no en cómo piensan. Nadie está de acuerdo en cómo piensan, en cómo opinan. Esta gente se vuelve tan venenosa que entre ellos mismos se lastiman. Sí, sí, sí. sí, sí. Claro, claro, claro, por supuesto, sí, sí. sí. No, no. De sí, sí. qué te pasa? ¡Deje decir que no. Te voy a lastimar. No, no, no. no, no, no. no. Y lo peor es de que ahora todos lo toman en serio. ¿Por qué? ¿Por qué los están tomando en serio? No. ¡No, no! <risa> sí toma el sentero! ¡Toma el Están en las noticias, están en el internet, están en tu familia, están debajo de tu cara ¡No puedo escapar de ellos! Pues mira, yo me compré un helado de vainilla ¡Oh! Y yo me compré un helado de chocolate ¡Oye! ¿Por qué es ese helado? Este helado tiene privilegio? Uno no, no, lo no los tiene. Es el mismo que ese, pero diferente sabor. Sí, sí, son iguales. vienen del mismo lado. Así es, así es, así es. Así que deja nuestro helado en paz, déjanos comer. Si yo digo que es especial. Es esto? No, no te preocupes, no te preocupes. Tú sigues comiendo tu helado, bonito, chiquito, no te preocupes. No. Lo estás defendiendo. Uh. Pero por qué? Pero por qué? Esta gente está relacionada con las minorías y eso está bien. El problema es que quieren destruir a todos los que tengan algo en común con la mayoría. ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Estamos dando trabajo! Ahora sí, yo quiero un trabajo. No, tú no. por qué no? Porque Porque tú eres hombre. Y nosotros solo estamos aceptando minorías. Pero... pero si soy gay? ¿Soy pobre? ¿Soy moreno? Pero, no, no, eres hombre. Eh, mira, ahí te estoy viendo el pilín. Ahí te estoy viendo el pilín. Tú eres hombre. ¡Hola, soy mujer! Soy bien lesbiana y bien pobre. Estás contra ta hermana. ¡Eh! Ya ni puedes hacer chistes. Dices uno y ya te vuelves la peor persona del mundo. Miren, miren mi chiste, miren mi chiste. ¡Ay! Ah, no, todos, todos, escúcheme por favor, deténganse, escúcheme. No me gusta su chiste. Chiste. No me gusta el chiste A mí se me dio risa No, no A ti no te debe gustar su chiste Porque a mí no me gusta su chiste Y aparte sus digo están horribles Porque no me gustó su chiste Mi amiga tiene razón Y por eso voy a chupar el pico Tengo un mejor chiste Tú el <obscure> <quin go>? <depositas> <quin> Y lo peor es que sus opiniones son sin saber conocer a la persona o sin escucharlos. Ah, oh, No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mira, mira lo que hiciste. Mira mira esto que haces. Eres el peor. Si no me conoces, lo hago por diversión. Pues, pues no, pues claro que te conozco. Te con... Mira, mira lo que hiciste y mira. Yo sé cómo eres. Yo sé cómo eres. No, no sabes. Yo lo sé todo. ¿Y? Dios mío, pero por qué, ¿pero por qué Mira hijo, yo, yo, yo no les digo qué hacer De seguro, de seguro es él, de seguro es él sí, Si no son mis hijos, tú los creaste Ellos piensan como tú, ellos son como tú Esta clase de gente solo se quieren sentir los santos O que todos se detengan Para que ellos puedan seguir viviendo su vida Y por más que te muevas, ellos van a estar ahí Opinando Tratando de cambiarte Y solo hay una manera que los puedas detener, solo hay una ah. Y así es Las opiniones son como las frutas y las verduras De todos los sabores, de todos los colores Unas saben rico, otras saben a caca Unas están bien bonitas y otras tocan con gusano cochina guacala Pero últimas necesitamos las dos Ay no, tal? Todos tenemos esa oportunidad de opinar Algo negativo o algo positivo Es solo opinar Pero eh, hey, Esta solo es mi opinión Oye, pero... Pero tu opinión es negativa o, o es positiva? Oye, sí, y, y tu opinión es, es... ¿Es destructiva o es constructiva? Y si no te quiero escuchar, ¿por qué no me importa tu opinión? Oye, y si a mí me gusta el helado de fresa no, si sí te no, callas, si no, no, te caes, si te no importa, no no. No no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, para ti. Y un póster, del helado, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ay, mi edad ¿dónde está cubierto? Ay, yo te lo cubro, chiquito La, la playera, no me toques Mira, mamá, mis playeras Ay, qué bonita, hija No lo toques. Y el póster Y cada uno tiene un regalito Oye, pero ¿y a mí qué? Ah, es que no te he dicho del pelo. Todo un peluche, pelo, pelo yo, peluche! Lo puede abrazar, querer abrazar y dormirte con él. Buenas noches, pelito. Buenas noches. ¡Pelo, peluche! Y si me odias, cómpralo, pégale, rómpelo, tira el beneficio. ¡Ah! Y si compras 75 dólares o más en productos, el envío te sale gratis. Así que qué esperan, cómprenme las playas, cómprenme mi peluche, cómprenme, sí, cómprenme. Uf, todo está pero bien bonito, yo lo quiero todo cochino, guacamole. Si quieren ver más videos, pegan la tu mamá y pegan la campanita. ¡Miren! a la campana! Así que díganme en los comentarios, ¿les gustó, no les gustó? ¡Constructivo!